Uuuu, uh, todos aquí, de ah, sí, exacto, si el nuevo vídeo de cómo instalar un juego Y eh, hoy os traigo el Garris Mod con eh, los modos de juego de... Este nuevo eh, el Prop Hunt, el Stop Slender y el Trapper in este es en una carpeta que os tenéis que bajar y ahora os digo como os tenéis que bajar abrís es esto os bajáis el link que dejaré en la descripción que es este download 41 y os tenéis que bajar estos prog este programas el DDL y el zip y esto igual pdl zip ahora es el instalador lo que tenéis que hacer es eh, ejecutarlo y tenéis que, que esperar un rato y se instalaría y se instalaría en un principio se debería instalar o saldría como, un, como una barra verde como que está instalando algo debería instalarse si os sale que está haciendo una, un análisis del equipo, eso cerrarlo puede Si ocurriera al contrario, os vais a, disco, a equipo, disco local, archivo de programa por 86. O sea, no, archivo de programa no, a Windows. Pero si os vais a System 32, ¿veis todo esto? Pues abréis el MSCVP y el MSCVR copias esto y esto estos dos a la carpeta está en 32 y debería abrir y, y teniendo esto y los otros dos instalados veis arriba aquí tenéis todo lo que deberíais de tener todo lo que, tenía que esto. si no sabéis inglés estos esto para cambiaros el nombre tienes que darle a Lumaemu y aquí en Play and Name lo cambiáis por vuestro nombre para cambiar el idioma cambiáis inglés por spanish pero a mí no no, no me funcionó bien o sea que no no no aquí tenéis donde bajar las cosas para no guardar el ritmo y de él seguramente habrá más ahora más cracks pero es lo que tengo yo tenéis aquí os va a salir un uh -huh. error setup game info no, no ¿eh? tenéis que abrirlo dándole a start y aparte de eso si os sale una <coughs> si os sale un error DirectX no install donde debería salir un link Install Now y si os desearía abrir una página en Google Chrome, o en Internet Explorer, en Mozilla, o en Opera o Safari o lo que oséis. Y ya está. Eh. También puede salir un error que se que era algo parecido a VCredist. Credist, no, Credist. Algo parecido que eso buscando por Internet es fácil de encontrar. Y es que estoy malo, ¿eh? Aquí no pasa nada, ¿eh? Y vais a ver aquí en... Directo, tengo el una cosa Vale. Vamos a ver, que mirar Ojo, lo suprimo éxito. Y creo que ya lo, y ya lo tendrías. Carries Mods, Carries Mods... Start. Launching Carries Mods, make it take up to 30 seconds. Debería tardar 36 segundos y poco. Y aquí lo tengo en modo ventana. se iniciando el HDD. Y aquí tenéis Sandbox, Prop Hunt, Stop It Slender y Trabay Interactor. Voy a abrir un mundo en Prop Hunt. Ah, y le vais a comenzar nueva partida. Para jugar en multijugador no podéis jugar en... el mejor más que multijugador se os va a quedar así toda la vida. En local creo que no funciona, creo que sí funciona, no estoy seguro. En Historia no vais a tener nada y en favoritos tampoco. Ahí no va a pasar nada y esto es como si estuviera como el del Team Fortress. y sobre al menú, partidas guardadas... Y no ha guardado partidas, ¿por qué? Porque no ha guardado. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no tienes amigos? Pues esto no es Steam. ¿Habrá mejores cracks? Vale, este es el que tengo yo y me funciona como para mis amigos Aquí tenéis las opciones Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que te, al llegar, lo primero que tenéis que hacer es mouse 1 Para esto Para unirnos a una parte de tenéis que tener la red hamachi abierta, agregar a vuestros amigos Miren, por ejemplo yo tengo rol y deshacitorol 2 claro, Las uso para... Bueno, por ejemplo, los que tienen el carrismo son este y este y, fun y funcionan los dos o sea, que, que te podéis tener más de uno aquí se cambia el idioma también puede ser sí yo digo que sí no nah. sé pondré también en la descripción media falla lo tengo aquí, FGH aquí lo puedo renombrar? TTT eh, Maps son mapas de Travel Interest Town que van aparte pues no los me, me pesaban demasiado, no los podía poner y comenzar nueva partida, le das a single player o players por ejemplo, yo lo puedo solo poner en Aid sería local si queréis hacer el local, sino nada de esa sí. why not tengo aquí lo, esto no viene con ello esto vale, esto lo voy a bajar, es fácil de bajar voy a abrirlo en sandbox voy a abrir esto esto lo Parando para y diciendo, alguno tarda mmm, relativamente poco normalmente si es la primera vez que abres un mundo, da, va a tardar más. Obviamente. Esto creo que lo podéis cerrar si queréis. No, nunca... No, no hay ningún problema. Si os da problemas, no lo cerréis. Obviamente. Y a esperar a que se abra. Si encuentro un creo que mejor que te deje usar Steam, plan el online Fix del payday 2, lo subiré. Bueno, aquí veis cómo va perfectamente. Lo único... Oh. es otra de las cosas que debéis tener en cuenta Bajar el volumen Spameando esto Morir No Shotgun, bitch. que tengo aquí dos tengo poca vida wow. okay. <tose> te dan al principio de cada obviamente si no, usa no uses no uséis los las armas que os vienen con lo que es el carisma si abrís en el sandbox no eres Cordon freeman en este juego por ejemplo la physics gun, no la no, uséis. Usad la gravity gun. ¿Qué es lo que es? Bueno, claro. <susurra> hemos entendido que en ese juego. Bueno, y se que ¿por qué no? Pero vas a por hacer Bueno, aunque mm. ya, ya veis que va perfectamente. Y si creas ahí nunca ha pasado, lo juro, por Arturo. Y ya está, no, no, no, no hay más, nada no más. Bien. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, no os olvidéis darle a este botón. ¿Qué botón? Se me ha olvidado que botón, es eh? Claro, pues estoy en mi cuenta. Tutu no olvidéis suscribirse suscribir, suscribirse suscríbete y dar al like dale like dale like, dale like y bueno nos vemos adiós